Hola gente, este video lo he hecho porque he tenido el problema con Half-Life comprado en Steam, cuando quería desbloquear los FPS que por defecto era 100 FPS para pasar a 144 que es lo que soporta mi monitor, no me dejaba pasar de 100 FPS, por lo que buscaba en tutoriales pero ninguno me funcionó, a lo cual probé con un comando en el panel de comandos y logré solucionar el problema, espero que les sirva. Primero para abrir el panel de comandos tienen que apretar la tecla al lado del 1. Se les abrirá esa ventana y verán que si tratan de escribir los FPS que tú quieres con el comando FPS Max, se quedan igualmente bloqueados. Para que puedas desbloquear los FPS, tienes que poner el comando FPS Override 1, y luego le das a la tecla Enter, luego de eso, escribes FPS Max y el número de FPS que es capaz de reproducir tu monitor. Y eso sería todo.